Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a World Thunder, esta vez, Dominación Karelia. Es un escenario que últimamente repetimos bastante con los amiguitos de Gaming Tan rusos BR7.3 Y nada, vamos a partir desde la zona norte, vamos a intentar tomar la zona B o acercarnos Venga, salimos con el BMP1. Arranca BMP1. Que sea tanque. Venga, corriendo. Vamos a darle la zapatilla al tanque. Venga, el abre. Pasamos rapidito. Zona muy comprometida. Lo dicho. Comprometida. Creo que va a ser la última vez que vuelva a pasar por aquí. Por muy rápido que vaya. Es un sitio de campeo. Eres un blanco perfecto. Y lo sab. Venga, vamos a por el barranco de. A bautizarlo ya, el barranco de Perico, el de Carelia. Venga, vamos para el arranco de Perico. Venga, por aquí. Mite 3400, mi bichito. Mi querido bichito. Venga, ya. Ahí, venga, venga, venga, venga, venga. venga, venga. Ay, aquí se atasca mucho el pobre. Y ahora viene la supercuesta. Venga, artillería. Tanque medio, ahí junto a mi compañero y tanque ligero, pues casi que al lado Venga, sube a rampa Venga en primera, sube, sube, sube Vamos Venga bonito, no va a quedar nadie quien salvar Bueno, ahí se, ahí se ha repartido ya todo el pescado y ha llegado tarde. Venga, la zona de aparición, posible pues sí, zona de reparición de los enemigos. La... Bueno, el compañero parece que ha sobrevivido, ese tanque pesado ha sobrevivido aquí a, a todo el bacalao. Venga, visitantes por ahí. Ahí están muy lejos. Venga, aquí no hacemos nada. Vamos a buscar un poquito aquí de jarilla. Venga, córdalos cuesta abajo. freno! ¡Ay, la roca! Bueno, vale. La hemos pasado. Venga, venga, por ahí parece que tenemos algo. ¿Algún coleguilla? Venga. Ah, ahí ha reventado mi compi. ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué es? Venga. Hombre, amigo Marder, vamos, venga, ah, bien, ahí con efecto, ese bachecito me ayudó a que la depresión del tanque no fuera tanta, pero vamos, fue cuestión de un segundo, ahora que se lleva a fallar, este se da la vuelta, ese loco. madre mía, este llega, este se da la vuelta, me tira un pepino y se acabó, Venga, un poco de laqueo, Gayen. Este es mi amigo la abre. Puede ser. Venga, vamos avanzando. Tanque ligero. Por ahí. Venga, dejamos a mi compañero ahí que se encarga de él. Venga, otro más por ahí. Que es antiaéreo. Venga, mi compi, va a por él. Vamos, vamos. ¿Va? Ah, vale, vale, la MX-50 vale, Ah, ahí está, esa, ese es el antiaéreo Nada por aquí Nada por allá Estamos acercándonos a su respawn, poquito a poco Vaya hombre, la retaguardia perdida Ah, por ahí vienen Tanque ligero, vamos Ahí no puntos para arriba, tío ah, Como siempre, venga, a exponerse Baja, baja, baja, baja, baja. Aquí, venga, vamos. Crítico. Venga ya, hombre. Eso era para verlo reventado. Crítico, será posible. No lo no, entiendo. Algunas veces estos disparates me ponen de los nervios. ¿Cómo puede ser que eso es un impacto crítico? Venga, marcando. Ahí tengo enemigos. Nada, este no se suma Venga, dos. Venga, fallo con el primero. Venga, ya ahora viene el segundo y me remata. Y KV91, este tiene que haber estado muerto. Venga, pues eso es una ataque de enchoa, tío pues mucho vendaje inclinado que lleve Un proyectil perforante de punta redonda Como el que he disparado Yo no, no, lo tenía que haber atravesado Ah, algunas veces Es que no, no venga, el IS-6 Venga, ese es el tercer tanque que sacamos hoy Venga, ayuda Amor, matar al enemigo ahora 1.500 Venga Pero no es, Joder, vaya, vaya fogata Que hay montada ahí no Se ha salido cara la partida hoy no veo nada venga al barranco de perico vamos por aquí barranco de perico me parece a mí que ya voy a dejar de tomar esta costumbre la verdad es que se pierde bastante tiempo quizás a mi día a mitad de partida puede ser si la cosa se complica un poco pues es una zona posible para poder sorprender venga, mala de reg, estamos siempre sigo venga, subida en primera vamos, sube, sube venga, llevarán las mantitas bien amarradas ¿no? no no se vayan a caer después pasamos frío, estamos en invierno ya venga Estamos ganando la partida, aquí a lo tonto, venga, ahí está, apuntamos a la montaña por si aparece alguien. Y aquí si pasa un tanque medianamente bajo es que vamos a ir a las antenas, le doy. Esta mierda. Ah, en fin, <risa> nada por aquí. Es que este escenario te salen unas partidas bestiales, pero otros días.. Te aburres. Saltando baches, saltando mierdas y para nada. Venga, tío. A ver. Esto está controlado, uh -huh. parece que es el AMX50. apoyo. Venga, amiguete, ¿qué te pasa? Marca. ¡Necesito que me Venga, necesito apoyo, vale, pero marca, tío. Es que la gente pide muchas veces apoyo y luego no marca. Si no me marcas, pues quizás a lo mejor donde yo estoy, simplemente no tengo que correr hacia ti, sino simplemente tirar la vista a otra parte y puede ser que ahí te salve. Venga, sigue. Apoyo. Pero, tío, qué manía por marcar, macho. ¿Crees que hay que marcar los enemigos? El apoyo, el apoyo, por pues a mí, venga, un trabajo en equipo, 1.200. No sé qué me ha ganado, seguimos, 1.200. Es una manía, es una, hay veces que, que me da una rabia este tipo de, de circunstancias que se dan en unas partidas, cuando la gente pide apoyo, pide ayuda, pero no marcan. Es que marcarlos con los, venga, compío, ¡Ah! que ha sido eso. Uh, otro campero desde allá arriba, venga rápido, pasa desde allá arriba, desde la zona VIP campero, <risa> zona VIP de los camperos. Ahí, desde ahí, esa zona no hay que olvidarse nunca. Siempre hay alguien ahí esperando que pase. Venga, vamos, despacito, venga. Estamos cerca del respawn. ¿Esto que es? Un antiario una miquete. Venga, parece que viene para acá. Venga, tengo un tanque pesado, a ver si sale por aquí A ver si al tío le da la breva de salir por aquí Muy bien, estupendo, venga un poco más Venga, hasta ahí llegaste Perfecto Al ah, lorito Que ya estamos muy cerca En esta partida ¿Eh? ¿Es un cadáver? Creo que sí Estoy oyendo algo Demasiado lejos Pero bueno, claro, quién sabe Una marca Cerca de B Van a por B okay, Vamos a ver Ese es el cadáver que he visto antes Y esto, este Ay, IKV91 Este es el de antes, el colega El colega Que tenía que haber estado muerto Venga, cómo es posible que el tío sigue dando lata por ahí y me mata por segunda vez. Venga, están tomando B. Venga, Object. Object 120. Ahora le llaman objeto. Lo han traducido al castellano. Pero vamos, lo que llevamos tiempos aquí para todos. Para todos. Nosotros toda la vida ha sido el objeto. Venga, todos estos son cadáveres. es 50 Ese es el mío ahí está yo no, creo que sí sí sí creo que sí me parece otro jet. El cadáver de otro amiguito jet. venga el barranco de perico por aquí vamos a girar rápido venga la piedrecita la verdad es que ya me estoy cansando un poco hay veces que pienso que es mejor coger la carretera en línea recta y tirar rápidamente para ver, el problema es este pilla toda la subida, más muy lento Y desde arriba, venga, este tiene más repris que yo Bueno, pues te has quedado ahí atascado Venga, pasamos a primera, lo digo yo siempre Este C1, ahí está en primera sube, Parece que no, pero sube más rápido Esto es como un coche, a marchas más cortas, más fuerza acciones. Venga, ese por ahí se lanza, como suelo hacer yo ese es mi compi que va para allá. Bueno, un poco de paciencia. Por si alguno se animara a tomar... Venga, mi compi muere. Mi compi muere. Significa que por ahí cerca tenemos a otro colega. Ah, no, mi compi no. Sigue ahí. Pensé que era él, pero sí he visto caer uno. He visto a uno caer no muy lejos de aquí. Venga, no me jodas, tío. Venga, perfecto. Ah, empezamos los lagueos, empiezan las mierdas y este tipo de cosas a mí me desquicia Anda, que se termine ya esto por dios porque hay veces que esto es mejor que termine pronto partida sosa, agria solo con dos tanques enemigos destruidos no ha llegado ni a tocar ni a pisar ninguna zona Séptimo bueno, en el equipo 23.712. Bueno, con esto por lo menos me da para reparar en el taller todo el destrozo de hoy. En estas partidas que muchos solemos tener. La verdad es que a mí no me. no me importa. No tengo ningún inconveniente en mostrarlas todos. Tampoco voy a mostrar partidas de, de estas que te duran un minuto, que sales, te matan, no vuelves, en fin, eso no. Pero partidas de estas así, que muchos, las tenemos, yo el primero, no me importa mostrarlas. La verdad es que para ser el séptimo y haber tenido solamente dos objetivos tarde destruidos, pues con eso, 23.000 puntos. Bueno, pues nada, ha sido Don Carelia, no merece más la pena darle vueltas a este vídeo. Y nada, os recuerdo abajo, caja de descripción, enlace Discord, Grupo Ibis, Escuadrón y enlace a nuestros compañeros de Cunianus en Twitch. Sin más, me despido y como digo siempre, nos vemos en un próximo. Chao.